Hola chicos, ¿cómo les va? Les habla el profe David. Bien, en esta oportunidad vamos a mostrar el juego False Guy. La nueva sensación, o seguimos con esa tendencia. ¿Se acuerdan en videos anteriores que estuvimos viendo eh, cómo se hacía uno de los personajes de False Guys? También estuvimos viendo a Mongoose y también estuvimos viendo Minecraft y... Blablabla. Un montón de videojuegos, bueno, hoy vamos a trabajar en particular con 3D. Les recomiendo de que miren los videos anteriores, uno que es de profundidad y otro que es de 3D y 2D. Yo les voy a dejar los links acá abajo para que ustedes investiguen. Si yo les digo la representación tridimensional es un boceto, vestido con texturas, muchos colores y un sistema de iluminación Avanzada, para construir algo tan espectacular y proporcional a nivel escénico ¿Saben de qué juego estoy hablando? Mm. ¡Ting! Fall Guys ¿Eh? La capacidad de interactuar con sus elementos Sobre todo en el ámbito de la representación tridimensional Aparte de interactuar con todos los demás jugadores que uno juega la sensación de un espacio real que tiene este juego dentro de un entorno interactivo para recrear espacios escénicos con mayor sensación tridimensional. Esto está bueno porque, bueno, justamente tenemos distintos escenarios y en este juego lo que se destaca mucho es la tridimensión, la profundidad que tienen los escenarios, cuando caes, cuando saltás, cuando volás, cuando jugás a la pelota y todo lo demás. Pese a que una de las intenciones del juego, es explorar los diferentes hitos en el mundo del entretenimiento a partir de la utilización de la perspectiva y la ilusión de profundidad que, def definen, los, eh, que definen los gráficos en 3D. Nosotros si podemos comparar el juego de Among Us y el de False Guys, nosotros nos damos cuenta que hay una profundidad en el Among Us, pero no, es, no hay una perspectiva. En cambio en este, en el de False Guys, hay una perspectiva y hay una dirección en los jugadores en los jugadores que tienen volumen. ¿sí? Nosotros podemos enfocarlo y podemos darlo vuelta a los jugadores. Ya que estamos comparando los videojuegos Among Us y Fall Guys, les voy a proponer a que hagamos dos personajes, dos de Among Us y dos de Fall Guys. Pero lo vamos a dibujar. En donde nosotros querramos, podemos usar la imaginación y pensar en cómo sería el juego Among Us 2. Que bueno, justamente hay un adelanto que van a ver varias características de distintos personajes. Entonces, lo que nosotros podemos hacer ahora es utilizar estas características de dos personajes de Falcais y Among Us y compararlos 2D y 3D. O sea, el de 3D tiene volumen y el de 2D no tiene volumen, tiene dos planos. Entonces. Vamos a verlo. Uy. Bueno, vamos a leer algunos comentarios. María Ticona. Qué lindo. ¿De qué escuela sos, María? Cielo González. Hola, profe. Muy bueno sus videos. De la escuela 60. Muy bien. Saludos, Cielo. PRI Fernández. Qué buena idea, profe. ¿De qué escuela sos, Romina? Montoya. Muy buen video, profe. Mm, a ver, otro. Mm, Delfina Verón. Profe, soy de la Escuela 62. Me encantó el video. Ay, muchas gracias. Mayra Falcón. Mira, también de la Escuela 62. Muy buenos los videos. Bueno, muchas gracias. Eh, a ver acá. Mm, pum, pum, pum. A ver, otro. Acá. Tayel Salgado. Qué buen videíto, profe. Muy contento en Tayel. Bueno, muchas gracias. Debe ser alguna mamá. Eh, a ver, otro. Eh, profe, soy Tamara, de la escuela 24. Sus videitos muy divertidos y educativos. Bueno, muchas gracias. Hola, profe. Soy Yamil, de la escuela 60. Muy bien. Hola, Yamil, ¿cómo estás? Acá hay otro. Soy Fernández Agustín. Muy buena idea, profe. Bueno, muchas gracias. ¿Y qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Estuvo bueno? Bien. Ahora yo les voy a pedir que hagan su propia composición. No que hagan lo que yo hago. ¿Sí? Yo quiero ver sus dibujos, su composición, sus trabajos, cómo les salga. ¿Sí? La idea es que podamos entretenernos y, y disfrutar los videojuegos, ¿sí? Pero a través de la profundidad y perspectiva que nosotros estamos trabajando en este video. Entonces, lo que les voy a pedir antes de terminar este video, que me pongan like, tip, tip, tip, tip, tip, que se suscriban al canal, que me den más comentarios si les gustó o no les gustó, les resultó difícil, les resultó fácil, que me den ideas, que quieran seguir. Estoy viendo... estoy Estoy leyendo todas las ideas que me están pasando y les voy a mandar muchos saludos a todos ustedes. Así que espero que me sigan comentando y sigamos interactuando por este canal. ¡Hasta luego!